Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Para trabajar con texto Loren Ipsum dentro de Photoshop, seleccionamos la herramienta de texto, creamos una caja de texto y nos vamos al menú Pegar Loren Ipsum.